I can't Esperé, por favor, mientras Parcher recobra la calma, veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja. No. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. bromas malas después el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo algunos centímetros más tarde Bueno chicos es el gameplay de Halo Infinity de Xbox serie X y serie S Espero que les guste este video comparten con sus amigos les puse de fondo esa parte de la serie de Netflix De apresión de una serie de Netflix para niños de me pregunta porque yo salgo en una serie de Netflix No lo sé lo voy a investigar en unos tiempos Que me haga humana no lo sé pero lo voy a investigar De se trata la serie en Netflix pero bueno Eso les dijo en el próximo gameplay que haga lo haga cada fin de semana de martes o domingos los videos pero eso va a ser más bueno de la voz, que fondo que ponga en la serie Netflix, jeje mi nombre es Coco bandicor